¿Qué tal mis zócaros? Bienvenidos de nuevo a este subcanal Y bienvenido también a todos aquellos que me ven o escuchan por primera vez en YouTube Muy bien amigos, hoy vamos a hablar de cómo activar Windows 7, dejarlo original Como siempre en la descripción del video les dejaré el link para que puedan descargar el programa O los programas con los que vamos a trabajar Bueno pues, Una vez descargado ya el, el, el archivo, este es un archivo rar, sin contraseña nos quedará esta carpeta que contendrá tres programas esenciales para dejar Windows 7 como original. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con el video. Eh, Decirles que cada instalación de cada programa, su computador se va a reiniciar. También eh, es imprescindible que desactiven el antivirus para poder eh, ejecutar estos programas. Pero no se preocupen que no son virus. Muy bien amigos. Adelante con el video entonces. Lo primero que vamos a hacer es abrir el primer programa de abajo. Damos doble clic. Le decimos que sí y le damos en lo Muy bien, ahora aquí eh, nos vemos en un momento, pues eh, debe reiniciar el equipo. Muy bien amigos, ya después del primer reinicio podré, podemos ver que ya eh, el letrero que dice que eh, la copia de Windows no es original, ya ha sido borrada. Ahora nos vamos aquí en equipo y propiedades del sistema nos dice que ya el Windows está activado pero bien, no nos vamos a quedar ahí, vamos a hacerlo completamente original muy bien, para eso tendremos que utilizar los otros dos programas como les dije antes con cada programa que usemos vamos a tener que reiniciar nuestro PC muy bien, ahora le damos a remover what le decimos que sí y le damos en aceptar. Muy bien amigos, el proceso con el Remove WAP es el siguiente, o sea, primero mmm, lo quitamos, luego lo volvemos a instalar para estar seguro de que el proceso se hizo correctamente. Por eso ya le dimos una vez al Remove WAP, ahora lo vamos a hacer nuevamente. Decimos que sí y ahora. Antes le dimos aquí, en la parte de abajo, ahora le vamos a dar a remove web arriba para que se reinstale nuevamente la aplicación. Muy bien amigos, al darle remove web se va a reiniciar otra vez el computador. Así que nos vemos ahora. Muy bien amigos, aquí estamos ya para el último paso, que es darle ya al programa, al último programa, al que se llama QWGAX. Bueno, con la mmm, utilización de este programa ya daríamos fin a todo y nuestro Windows quedaría completamente activado y original, lo que nos permitiría instalar actualizaciones. Muy bien. Eh, sé que pues, en la red hay muchos tutoriales donde eh, Windows lo activan con un solo programa pero al final se darán cuenta que eh, la activación de ese Windows con el tiempo no dura mucho termina eh, otra vez dando un error lo cual eh, repercute en que el Windows queda otra vez pirado para eso es que eh, les traigo este video um, tutorial para que eh, con estas tres herramientas podamos dejar Windows completamente original para siempre y um, no nos moleste más en, en algún momento. Eh, muy bien, ahora vais, vamos a dar doble clic en el primero. Vamos que sí nuevamente. Y aquí solo tendríamos que dar en Aplicar. Y con esto quedaría ya nuestro Windows 7. Cualquier versión eh, completamente genuina. Muy bien amigos, ya hemos llegado al final. Ahora vamos a verificar que nuestro Windows haya quedado completamente activado. Vamos a Equipo y a Propiedades del Sistema. Como ven, eh, aquí ya está eh, completamente activado nuestro Windows. Muy bien. Bueno, en algún momento puede que mmm, si les presenta pro problemas, o sea, al final con el último programa no se activa Windows, eh, deberán volver a remover WAP y volverle a dar a este programita, a la opción que les dé. A esa le dan de nuevo, reinician y ya quedaría eh, listo el programa. Eh, no digo que les vaya a dar ese problema a todos, pero eh, eh, lo, he, eh, lo he tenido ya con varios equipos. Así que, por si acaso. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video, por apoyarme y a pedirles que comenten. A los que no están suscritos, que se suscriban, que compartan este video y que ayuden a crecer este canal. Muy bien, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.